Hombre, hombre, hombre, hombre, hombre, hombre, hombre, hombre, Miraba así a qué. Miraba qué. Miraba así qué. Miraba qué. Miraba así qué. qué. Miraba qué. That's a good más, la corrupción le cuesta a España 60.000 millones, según el FMI. Es posible que sea más. La economía sumergida dejó sin de ingresar 191 millones de millones en la FMI. ¡Hazlo! Fiscal. El último dato, porque tengo que acabar el vídeo, es que hay un 20% de españoles... Pa atrás, pa atrás, pa atrás. No que No se Paco. la lucha, eh. Que estamos, que estamos frío! De Gora <risa> vamos a ir colocando las pancartas y una vez que estemos colocados delante de, de este improvisado, bueno, pues como si fuera una plataforma así alta, vamos a, a comenzar. Y porque vaya beste ben sea ze argaski polita ikusten dan emendi berrien hor tudo gut en dotabitzea alfa suet ora ze argaski polita beste yere urte non es urte no besela kendeta bildu eramendeta kendeta iko txutan espero argaskia hau baina emendago emendago pago. ¡Aupa, sube, Berrino, eres! ¡Aupa! A ver, allí vemos pancartas que se pongan hacia aquí, hacia adelante, por favor. ¡Aupa, babes tú! ¡Que se os vea! En el de coadago, urbinos ahí estén, babes tú pancarta pancartas, piscarban urbillago... ¡Aupa mavesto poe! ¡Aura sueguetas suen borroca! ¡Aura Venga ¡Aupa sueguetas! ¡Venga, que nos vamos a mojar! ¡Vale, que va a empezar a llover y comenzamos ya! Orein de sente ari da ubiltzen besidez aurreratu tokia oa dago argaskia osatuko dugu Bueno, vale, eh, poskome ta ni. Guera de kitatiari hasiera emango diegu eskerrak eman nahi eskisi ugu gaur etorrizareten guztioi Bizkaiko eta Errikuetatik etorritako pensionistak eta baita por favor acércate derecho abajo Esta baita Araba eta Gipuzkoako herri batzuetatik etorritakoak ere No, no, me está llamando? Baita ere estatuko beste hiri eta herrietatik etorritakoai ere Asturias Santander, et Lugo Coe, ongie Torriat y Sansa y testé. Damos las gracias a todas las personas que hoy nos estáis acompañando, pensionistas venidos de, de la mayoría de los pueblos de Vizcaya y de algunos pueblos de las ciudades de Áraba y Guipúzcoa, pensionistas venidos también de fuera, compañeros de ciudades y pueblos del Estado como Asturias, Santander, Lugo, y si alguno tenemos que no, estamos, no lo hemos apuntado, todas y todos seáis bienvenidos. <risa> Eta nolaez, bozturtetikon arte bizkaiko pentsiodunen mugimenduak urtero asten agusiko lehen astelenean antolatzen duen manifara etortzen zareten hoy. Zuegaue, hau posible. Saludamos a los chistularis albertsolari. La batucada de Mamiki que nos ha acompañado y a todas las personas que en general y desde hace cuatro años y siete meses, camino ya de los cinco años, nos vienen acompañando en esta manifestación que el movimiento de pensionistas de Vizcaya estamos haciendo desde el primer lunes de la Zenagusiá. Ya lo eskatu nahi dugu en el Romboko y ya veré tan, rombo gente rompe la cocina de la persona que esta pensando en la persona. el carcero, la gente dice que la gente dice que la persona la Está el cartas de una escena en el juego. Está denocupatera, los tocadores jubilados de Chea, Suti y Roundesan. Queremos saludar porque sabemos que están aquí y demostrar nuestro respeto a las personas mayores y pensionistas que llevan meses defendiendo la casa del jubilado de Romo, un lugar de encuentro y ocio de las personas mayores que desde hace más de 35 años y que ahora el ayuntamiento quiere derribar. La fuerza de las protestas han hecho que pare el derribo hasta septiembre. Nuestro apoyo, respeto y solidaridad entre todos y todos vamos a conseguir que la NAS gusien echea siga en pie. No al, no, al no, no al derribo, no al derribo, no al derribo, no al derribo, no al derribo, no al derribo. No, derribo. Arkait ezibaldi bertsolaria, beti zanda gurekin eta gaurre ere ez du utzik egin. Bere Gaurere. lagun izango Pensionista Maitea, ni besarkada. cada, burro caluceon sembat ostopo jarri, eta sembat traba. Ni aiz pensionista, languilla na isara, baña su emborroca, cure borrocada, baña su borroca. Coranza, toas barra barra, gasolina edo argindarra, familia ascotan, ego era charra, jarra y Ta egin indarra izten den borrokada galtzen den bakarra izten den borrokada galtzen den bakarra <gülüyor> gobernuak aparte baña su exarete herr en parte injusticia quiero gero arraso ya duzue, ta Burruka du sue, ta seguijota que burca Ira vaciarte, burroca tu y arte Ira vaciarte. ¡Está bien! ¡Está es Vamos a dar lectura al comunicado de apoyo a la manifestación enviado por las plataformas y movimientos de pensionistas de los pueblos y comunidades del Estado. Miquel Lizarralde hará un resumen en euskera y la compañera Teresa Dopazo de Asturias lo hará en castellano. Aurrera la Miquel. te a ensayo esta burda el burdo al norte que o es imposible contar, hoy en día los grandes vaqueros que sin materia lehen gaiei, gerrei y finantza Es eta energiaren ahora buruzko valía eragindako en igoera eléctricos aurrean, finanza oligopolio en esta energía especulación. Bentzioen eta soldaten erosteko almena izugarri murristun ari da eta horregaitik ezinbestekoa da kalera ateratzea gure altarrikapenak lortu arte gure mobilizazioetan orrats berri bat bezala errepetzen da datorren urriaren 15 madrilen egingo dugu manifestazioa hor atekon deia altarrikapen horiek esigiteko Tituena está el horiekin orié quien pilduta con millaca su seneto signadura, egingo dugu. el amaitzeko, ancestua e guingo Comunica tu amayceco, siurnago, borrocao, irauasi jota que arte. Teresa, compañera Teresa de Asturias eh, lo leerá en castellano. Buenos días, encantadísima de estar aquí un año más con vosotros y con vosotras. Un abrazo importantísimo de mi organización COESPE y paso a daros eh, el comunicado de todas las plataformas y movimientos de pensionistas de los diferentes pueblos y comunidades del Estado español, que junto con el Movimiento de Pensionistas de Euskal formamos parte de la Unidad de Acción y enviamos nuestro más cordial saludo a la manifestación de hoy, día 22 de agosto, organizada por el Movimiento de Pensionistas de Bilbao y Vizcaya. ¿Vale? Las luchas que organizamos de manera autónoma y compartidas nos hacen más fuertes para conseguir nuestros objetivos, Hoy ante el incremento acelerado del coste de la vida, provocado por la especulación sobre los recursos energéticos, alimentos, materias primas, las guerras y la avaricia de los oligopolios financieros y de la energía, el poder adquisitivo de pensiones y salarios se está reduciendo de manera drástica e inaceptable. Cada vez más salarios y pensiones están por debajo del umbral de la pobreza, por ello se hace más urgente que nunca exigir la recuperación plena del poder adquisitivo de salarios y pensiones y su revalorización en función del IPC, del IPC acumulado anual. Pensión mínima y salario mínimo deben de ser según los criterios de suficiencia de la Carta Social Europea. Acabar con la brecha de género en pensiones y salarios. Derogar las reformas de pensiones y laborales que reducen salarios y pensiones impedir la privatización de las pensiones y los servicios públicos y mejorar y desarrollar servicios públicos universales de calidad. Seguiremos en la calle hasta conseguirlo y el próximo día 15 de octubre nos manifestaremos en Madrid por nuestras reivindicaciones y escenificar la entrega de las decenas de miles de firmas tanto digitales como empresas recogidas con estos objetivos. La movilización es nuestra garantía esta batalla la vamos a ganar. Esta batalla la vamos a ganar. Esta batalla la vamos a ganar. Esta batalla la Esta batalla la vamos a ganar. Esta batalla, la a ganar. Esta batalla, la Euskeras, pure comunica irakorriko digote. córrito de gote. Gora marijaya, gora astena gusia, gora pensión en movimendua. Ga, gaur, bilboco astena gusico astelenean, bilboco pensión en movimendua bizkaiko gainerako herrietako langileen eta beste pertsona eta kolektibo solidario batzuen laguntzarekin, beste behin ere manifestazioa egintugu gaurko eta etorkizunerako pentsio publiko eta duinen alde. Mila eta euroko gutxioneko pentsio baten alde. Kalitatezko enpleguak eta soldata duinak defendantzeko eta eskatzeko. Bai eta erritarrak, beherbezala hartatuko dituen osasun eta zaintza publikoa ere. Lau urte eta saspi hilabete dara Bilbon. Beste Iru-Iriburuetan eta ego euskal herriko iru eta herritan etengabeko elkarretaratze eta mobilizazioekin. Obekuntza batzuk lortu ditugu, baina gutxienoko duintasun batekin bizitzea ahal bidetuko diguten, pensio pentsio publikoak lortzetik Urrún gauder, areago oraindik, egoera sail bati aurre egin behar diogu. Ukrainiako garraren eta inflazioaren aitzakia zatartuta, enpresa buruek, Espainiako Bankua, Buru Duten Bankuek, Eta Madrigo Euskal en, Autonomia Erkiegoko eta Nafarroako gobernu eta erakundeek, errenta itun bat proposatzen digute, pentsioak, soldatak, Eta gastu soziala murrizteko. Eta haiek berriz, irabaziak eta prebendak ahonditzeko. Es diogo un mobilizazien jaraituko dugu. Animos eta etagriñas egingo dugu, eta baita modu alaian ere, gaur egin dugun bezala. Eskerrik asko mobilizazio honetan parte hartu duzuan guztioi, eta bereziki Asturiastik, esta, eta estatuko beste herri batzuetatik suen elkartasuna adierazteko etorizareten pensio dunei. Orain jaias gozatzea tokatzen da, gozen festara, pensionista aurea. Pensionista Pensionistas Pensionista da! Pensionistas aurea, Hoy lunes, ya hasta la UCI en vivo, el movimiento de pensionistas con el apoyo de compañeros y compañeras del resto de pueblos de Vizcaya, más otros colectivos solidarios, no queremos manifestar, nos queremos manifestar una vez más. Queremos reivindicar, aunque sean fiestas, de unas pensiones públicas y dignas para hoy y también para el futuro, reivindicamos una pensión mínima de 1.080. Queremos exigir y defender unos empleos, pero unos empleos de calidad con salarios dignos que permitan vivir decentemente. También nos toca, por ser los mayores usuarios, defender con ahínco la sanidad y unos servicios sociales públicos que atiendan por igual a todo el mundo. Llevamos cuatro años, siete meses en la calle movilizándonos y lo que nos quede en diferentes formatos. Lunes tras lunes en las cuatro capitales de Goalde y más de 70 pueblos. Hacemos manifestaciones, concentraciones, etc. Incluso este verano se han recorrido los pueblos y ciudades de Euskal Herria, con una vuelta ciclista. ¡Aupa por ellos! ¡Aupa! ¡Y por ellas! Y si hemos conseguido algunas mejoras por esto, estamos lejos, lejos de conseguir unas pensiones que nos permitan vivir con una cierta dignidad a las personas mayores. Más aún, nos enfrentamos a una difícil situación, con la cuartada de la inflación, la guerra, la crisis económica, otra vez la crisis económica, los empresarios y la banca, con el Banco de España a la cabeza y junto con las instituciones, tanto de España como de aquí, nos proponen un, un pacto de rentas, un pacto de rentas, a ver quién entiende esto, con el que pretenden reducir... Las pensiones, los salarios y el gasto social para que ellos puedan llenar sus, sus arcas y repartir buenos beneficios. Y, por ejemplo, aquí tenemos hoy, y bien cerquita, Iberdrola, que es el ejemplo del capitalismo. Y desde luego, los pensionistas y pensionistas no se lo vamos a permitir. Seguiremos movilizándonos. Lo vamos a hacer con ánimo, con alegría tal como lo hemos demostrado hoy junto con todos los compañeros y compañeras uno, uno tu primo, tú uno y otro de las comparsas, vale? Sí, Triki Mailu, sí. Chori Barate, sí. Moscotarrak. Sí. Satorak, sí. Uribari, sí. Onjak, Sin cuartel Pistiak, sí. Eta y Siberlin. Sí. Os recordamos que la bebida se paga en estas comparsas que hay en el recinto ferial y otras detrás del, de del teatro Arriaga. Se paga la bebida y estas comparsas nos pondrán una tapa o un pincho en Euskal Herria. Y para finalizar, si tú le la canta un Unaren, eres cerquía. Choría, A ver si te puedo. Chistularia, ¿Queréis micro? Ah, bye, bye. Chorí Chori, es discípute egoa temático Para todas, todos los las participantes y los participantes que venís de otros pueblos y no, no conocéis nuestro idioma, os digo, para que os unáis, cantéis con nosotros, este himno que se ha convertido para nosotros en himno de Miquel Laboa, dice, a un pájaro si se le cortan las alas, deja de ser pájaro. Pues nosotros les decimos, no nos cortarán las alas, seguiremos en la lucha adelante. JK irá y ¡Ánimo! El chingo logu, sarera batén, chistularia que maten en tono a, da ¡ánimo mundo gustia. ¡Apa! manifestación y recordaros que el lunes, día 5 de septiembre volvemos aquí al ayuntamiento y en todos los pueblos más de 70 de Vizcaya y de Guipúzcoa y de Árabe. Es que Ricasco, como hemos dicho antes a todos los que nos habéis acompañado, tanto de aquí como de fuera, Agur y esta batalla la vamos a ganar. Y esta batalla la vamos a ganar.